cómo diferenciar el flujo de ovulación y de embarazo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Vida y Estilo Saludable. En este video te vamos a enseñar cómo diferenciar el flujo de ovulación y el flujo de embarazo. Sabemos que muchas mujeres pueden confundir estos dos tipos de flujo, lo que puede ser preocupante. Pero no se preocupen, hoy te enseñaremos todo lo que necesitas saber para diferenciarlos. Empecemos por explicar qué es el flujo de ovulación y cómo se diferencia del flujo normal. El flujo de ovulación es una secreción vaginal que se produce durante el proceso de ovulación, que ocurre aproximadamente a mitad del ciclo menstrual. Este flujo es más abundante que el flujo normal y puede tener un aspecto más elástico y claro. También puede tener un ligero olor, pero no debe ser maloliente. Ahora hablemos del flujo de embarazo. El flujo de embarazo es una secreción vaginal que se produce después de la concepción. Este flujo es diferente del flujo normal y del flujo de ovulación. Es más espeso y puede tener un color blanco lechoso. También puede tener un ligero olor, pero no debe ser maloliente. Entonces, ¿cómo se diferencian el flujo de ovulación y el flujo de embarazo? La diferencia principal es el momento en que ocurren. El flujo de ovulación ocurre aproximadamente a mitad del ciclo menstrual, mientras que el flujo de embarazo ocurre después de la concepción. Si tienes un flujo espeso y blanquecino y no estás cerca de tu periodo, es posible que estés embarazada. Sin embargo, la mejor manera de saber si estás embarazada es haciendo una prueba de embarazo. En resumen, el flujo de ovulación y el flujo de embarazo son dos tipos de secreciones vaginales diferentes que pueden confundirse fácilmente pero si prestas atención al momento en que ocurren y a las características de cada uno, podrás diferenciarlos. Recuerda que, si tienes dudas sobre tu salud reproductiva, siempre es mejor consultar a un médico. Esperamos que este video te haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre salud femenina. Gracias por vernos. Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string.